Fuera del óvalo se puede ver el sol, que significa la nación libre. Enfrente está el gorro frigio, que simboliza a la patria en libertad. El trigo alude a la producción. La piedra caliza representa la actividad minera. El trozo de madera tosca es un elemento principal de comercio y recordando que la leña era el único combustible utilizado para las máquinas y en cada hogar. El ancla, rodeada de una soga, significa la ciudad como lugar estratégico de anclaje. Todos estos elementos están apoyados en un lazo en azul, que los ubica geográficamente dentro de la nación argentina.